Amigos. Oh, oh, oh, oh my god. Bienvenidos de vuelta. Ha habido nuevos cambios en Fortnite desde la última actualización. Y todo tiene que ver con Predator. Nuevas pistas parece que ya están en el juego. Y una nueva conversación. Secreta, ha sido desbloqueada En este video veremos todos los diálogos secretos que tienen que ver con la llegada de Predator Chicos, espero que estén todos preparados para lo que llega hoy Hey, si quieren pueden apoyar en la tienda con el código MrDeneox y... Oh...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 Todo absolutamente podrás encontrarlo en G2A Compra ahora más seguro y barato en G2A Link en la primera línea de la descripción ¡Oh, perfecto! Pues chicos, ya sabéis que llevo muchos vídeos diciendo que Predator ya está realmente añadido en el juego ¡Está disponible! Además, hay muchos jugadores que reportan haberlo visto por la jungla de manera secreta la prueba verídica de que el depredador anda suelto realmente es la nave espacial de él mismo. Esta nave solo sabe y puede ser manejada por un depredador. Hemos visto nuevas imágenes filtradas sobre este personaje en la jungla caminando, vigilando la zona. Ok, sé que quieren pruebas de que realmente está vivo y está en la isla ya. Así que la primera de las pistas y secretos que nadie ha descubierto... Ya tiene una ubicación específica Es justo aquí en el McDonald's Este vídeo les dije que trataría sobre diálogos secretos Que nos mostrarán pistas acercas Pistas acerca, por ejemplo, del depredador Eso es lo que estaremos descubriendo Así que estamos aquí ya en la hamburguesería con el señor hamburguesa porque sabemos que tiene secretos del depredador que nadie más tiene Cuando los jugadores hablan normalmente con este personaje que tenemos delante Suele decir algo como lo que ven en pantalla Un texto cortito donde pone que tengas un buen día Pero este personaje no solo tiene diálogos secretos ahora También tiene un diálogo secreto cuando vamos disfrazados de cabeza de tomate, por ejemplo Pero eso es realmente irrelevante ahora mismo No nos importa Porque desde la última actualización en el juego Epic Games ha añadido a la historia del juego El Depredador de la Jungla Así que, miren esto Estaba haciendo unas hamburguesas cuando una especie de... Vista láser apareció en mi parrilla. ¡Terrorífico! ¡Oh! ¿Entendieron la referencia, amigos? Nos está hablando sobre un nuevo láser que jamás ha visto. Le apareció mientras cocinaba unas hamburguesas, amigos. Si no lo sabían, el depredador es una de las bestias con tecnología más avanzada jamás vista. Donde una de sus armas principales... Es el láser de su cabeza Es una de las armas más conocidas de esta bestia Y ahora Ha sido visto En Fortnite Así que esto solo puede significar una cosa amigos El depredador Ha estado por este lugar Realmente predijimos Que el depredador de la jungla Estaría ya en el juego sin que nadie se diese cuenta Quizás ha comenzado a camuflarse por el mapa de Fortnite con su poder tecnológico del camuflaje. Quizás sí que llegó a la jungla con su nave, pero... ¿Quién sabe si ahora está escondido por alguno de estos lugares? No sé vosotros, amigos, pero este tema me está empezando a hacer miedito. No conocemos ninguna nueva conversación secreta del señor hamburguesa, así que todo lo que nos ha revelado hasta ahora... Es que él mismo, es que él mismo ha podido ver al depredador de la jungla por esta ubicación de aquí. Así que lo más probable es que algún otro jefe lo haya visto. Y a lo mejor quieran revelarnos alguno de los secretos que nadie nos ha revelado todavía. La siguiente ubicación que vas a visitar es... De vuelta al lobby. Sayonara, baby. ¿Por qué se ha hecho de noche tan rápido? ¿Qué ha sido ese ruido? A lo mejor el depredador está justo por este lugar Vigilándonos sin que lo sepamos Esperando a saltar encima de un jugador para asustarnos Y... Oh, como bien saben, amigos el depredador ahora está siendo nuestro objetivo. Y además, nos hemos cambiado el outfit. Sí. Ahora somos los forasteros del oeste. ¡Tururururu! Este personaje que tenemos por aquí es uno de los personajes más especiales de esta temporada con diferencia para todos nosotros. Y realmente, este personaje ahora tiene este aspecto. Así que creo que realmente es un fantasma. Debe ser un fantasma, ¿no? Normalmente cuando hablamos con este jefe suele decirnos que las reglas son aburridas. Un texto realmente cortito y rápido Pero hoy hemos venido como un verdadero cowboy del oeste Uno de los originales A esta nueva... A esta zona del oeste O así podríamos llamarlo, ¿no? Además, Mankey, que es el jefe de este lugar Va vestido como un forastero del oeste Así que nos vamos a vestir Como un verdadero cowboy Recordemos que el sheriff... Lleva con nosotros desde la temporada 6 del capítulo 1, creo, ¿no? Y ahora estamos a una temporada todavía de la temporada 6 del capítulo 2 de Fortnite. Será una pista del por qué esta temporada debe estar conectada con la siguiente temporada 6, ¿no? <ríe> Yo, Ahora el sheriff ha llegado a la isla, ¿eh? ¿Qué tienes que decirnos ahora, eh? Oh. ¿Qué? No quiero problemas ahora... ¡Sheriff! Oh, interesante que uno de los personajes principales de esta temporada... ...tenga un diálogo secreto oculto por descubrir, ¿no? ¿No les parece extraño que uno de los cinco personajes principales... ...de esta temporada... ...tenga un diálogo oculto? Hmm, ¿Qué tiene realmente que ver con la historia esto? ¿Qué significa todo esto? No lo sé... Si tú lo sabes... Hádmelo saber. Si yo lo sé, os lo haré saber. <risa> Adiós, mancake. Nos vemos pronto, amigo. Creo que... Hasta la próxima. Uh, y así es como debe finalizar un vídeo en condiciones. Amigos, si les ha gustado el vídeo de hoy... Les agradecería si dejan pulgar arriba en el video para apoyar el canal Si no formas parte de la familia todavía, puedes suscribirte y estaremos más cerca de alcanzar el medio millón Amigos, nos vemos en el siguiente video, cracks ¡Chao! Código Neox, ¡Cerdos!